Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa de visión de futuro todos los días a las siete de la noche. Estamos saliendo por Facebook Live en vivo y tú nos puedes ver todos los días a las siete de la noche. Y También media hora después puedes ver nuestro video subido a nuestro canal en Boris Darmon canal en YouTube. También puedes continuar escuchando y viendo nuestros videos y también compartir con las personas con quienes tú así lo deseas estamos muy contentos hemos llegado ya a este fin de semana con días de lluvia días de sol y por supuesto cada uno de nosotros con experiencias nuevas distintas cada uno con situaciones de las cuales seguramente muchos hemos aprendido o hemos desaprendido porque hemos buscado alguna alternativa para vivir una vida con propósito sin duda en cada una de nuestras vidas se suceden eh, situaciones que muchas veces nosotros no podemos relacionar o podemos resolver y por supuesto a esto le llamamos conflictos. Venimos hablando acerca de conflictos durante los últimos dos días y hoy queremos tratar, porque hasta el día de mañana vamos a hablar sobre este tema, vamos a tratar dos tipos de conflictos que también están y que se involucran en nuestra vida de algún modo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que en el proceso del crecimiento en el proceso del movimiento, de los cambios, se suceden situaciones de desacuerdo que sin duda van a ser parte de nuestro diario vivir. Durante la semana hemos estado hablando de varios de los conflictos. El primero de ellos hemos hablado acerca de los conflictos reales, aquellos que son concretos, que, se, que nos enfrentamos todos los días, los conflictos imaginarios, que generalmente por falta de información o por o dar una, eh, eh, un significado erróneo a una a una información inadecuada. También los conflictos inventados de aquellos que tienen mala intención, que implican a las personas en un problema sin necesidad de siquiera ser parte de ella. En este contexto también se dan los conflictos interpersonales, es decir, entre las personas, donde diferimos de opinión y nuestros objetivos difieren de las otras personas y por tanto muchas veces se crean algunos conflictos. Generalmente los conflictos interpersonales están relacionados por la o, o tienen directa relación con la particularidad del pensamiento de las personas. Y por supuesto, allí tenemos que aprender a escuchar activamente, a leer activamente las acciones y por supuesto a entender las situaciones de los otros. Otro de los grandes y más difíciles conflictos de los cuales hemos hablado el día de ayer se llaman conflictos intrapersonales. Aquellos conflictos que se suceden dentro de nosotros. Lo mencionamos anoche y lo decimos hoy también. Los conflictos comienzan y terminan en nosotros. Si nosotros queremos crear conflicto, vamos a hacerlo. Pero si queremos detener el conflicto, también podemos hacerlo por nosotros mismos. Debemos cambiar nuestro comportamiento y acomodar nuestras ideas, aquellas que son coherentes con la vida real. Aquellas que nos permiten cognitivamente determinar que estamos haciendo lo correcto porque no solamente existimos nosotros sino también existen los demás que están en nuestro entorno por eso los conflictos intrapersonales generalmente se suceden en nosotros porque de algún modo nosotros no consideramos el entorno en el cual nosotros vivimos hoy vamos a tratar de los conflictos grupales de la misma manera que pueden ser cosa de menos de dos personas también puede ser cosa de muchas personas Aquí podríamos diferenciar entre los conflictos intergrupales, cuando dos grupos se enfrentan entre sí, y los, eh, los conflictos intragrupales, lo que sucede dentro del mismo grupo donde están estas personas. En política podemos considerar muchas veces que esto sucede. Por ejemplo, los conflictos intergrupales se dan entre partidos políticos o pensamientos de partidos políticos que dif difieren de opinión, difieren de manera de actuar o difieren de los métodos que se deben usar para resolver los problemas sociales o conducir un país. Generalmente los los grupos políticos están inmersos en la sociedad y estos de alguna manera tienen conflictos porque algunos creen que se deben resolver las cosas o se deben hacer las cosas de esta manera y otros de otra manera. Pero es mucho más triste y mucho más difícil lo que nosotros vemos en la realidad. Los conflictos intragrupales. En estos partidos generalmente suceden divisiones permanentes, suceden constantes cismas que se dan entre grupos de personas con intereses individuales o particulares dentro de un grupo. Generalmente los partidos políticos que antiguamente tenían grupos mayoritarios hoy son simplemente minorías que se han subdividido porque algunos líderes de los grupos mismos han eh, pensado que ellos pueden abrir y tener su propio grupo, o abrirse del, del, del grupo más este, mayoritario y formar su propia congregación, o perdón, su, propia, su propio grupo político. Del mismo man de la misma manera sucede en el campo religioso. En el campo religioso tenemos grupos religiosos que, se van, que van apareciendo en el tiempo porque dentro de un grupo se, con se, se suceden conflictos y desacuerdos que generalmente provocan que un líder que tiene un grupo de personas que creen en él y que están de acuerdo con él, se muevan a, otra, a otro lugar, eh, sea geográficamente, eh, y, o también se muevan a otras ideas, eh, que puede ser también un tema que puede dividir generalmente los grupos. Estos conflictos grupales generalmente afectan de alguna manera a las personas de manera individual. Pueden requerir de alguna manera algunos, eh, eh, algunas consideraciones, que debemos tomar si es que formamos parte de ese grupo o dentro de un de una congregación tenemos que pensar o repensar las ideas que se plantean de tal modo que nosotros podamos de alguna u otra manera identificarnos o negar nuestra identificación con situaciones como las que se dan entre los grupos yo he participado en muchas en muchas agrupaciones políticas y seguramente eh, en algunas de ellas estuve de acuerdo y en otras no el, el hecho de pertenecer a un grupo político no necesariamente es estar de acuerdo con todos o con todo lo que el grupo político dice. Del mismo modo pasa en el campo religioso. Tú formas parte de un grupo religioso, eh, te congregas con ellos, participas de la adoración, que le llaman ellos el, el programa cultural, pero no necesariamente todas las cosas que se dicen allí pueden estar de acuerdo contigo, o tú puedes estar de acuerdo con ellos. Las ideas, las doctrinas, Todas estas, de algún modo, siendo analizadas por cada uno de nosotros, determinan un punto de vista y pueden esos puntos de vista estar contrarios a lo que otros pueden creer, con razón o sin razón, teniendo el análisis adecuado y el análisis crítico suficiente como para decir, esto está correcto, esto no está correcto. Sucede lo mismo en los negocios. Cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes una, una sociedad con un grupo de personas con quienes estás trabajando un proyecto, eh, de, de inversiones, también puede haber desacuerdos. Pero ¿qué hacer cuando los desacuerdos son eh, muy, muy divergentes o de alguna manera muy contrarios? Es necesario muchas veces utilizar alguna metodología de acercamiento. El escucha o la escucha activa, eh, el análisis adecuado, las circunstancias en que se dan muchas veces los conflictos, pueden ayudarnos a determinar cómo poder resolverlos. Una de las herramientas más importantes es el sentarse a buscar acuerdos comunes. Muchas personas se aíslan de los demás grupos porque justamente no quieren buscar puntos en común. O quieren que todos se muevan a las ideas de este o ellos simplemente no se mueven para nada a, a las ideas de los otros. Generalmente estos grupos radicales lo único que buscan simplemente es satisfacer intereses personales y por supuesto, manejar desde un grupo pequeño o desde las minorías ideas sobre texto de los derechos que muchas veces reclaman ellos mismos. Sucede en las huelgas, sucede en las revueltas, sucede en los levantamientos que hay en las ciudades y, por supuesto, si queremos resolver, tenemos que buscar puntos en común. Esos puntos en común deben ser tratados alrededor de una mesa. Generalmente los grupos que tienen conflictos radicales con otros grupos, con pensamiento radical, con otros grupos, generalmente no quieren acuerdos, no quieren diálogo, quieren simplemente discusión y dominio. Y eso es uno de las grandes, los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad y en el mundo entero. Muchas veces no se resuelven por años, por siglos, ciertos conflictos porque simplemente no hay un deseo de sentarse a una mesa y conversar y buscar puntos en común. En realidad los conflictos grupales, si nosotros nos involucramos en ellos, lo único que hacen es simplemente es postergar aquellas cosas importantes que tenemos que hacer en nuestra vida. Ustedes saben, un día vamos a hablar sobre eso, que el tiempo es lo único que no se recupera, que es lo único que finalmente se pierde y en el tiempo se desvanece y lastimosamente no se puede recuperar. Muchos. Muchas grandes oportunidades de pueblos organizados se han perdido en el tiempo porque justamente no se pusieron de acuerdo y no quisieron dar un brazo a torcer para poder buscar puntos en común. La negación es muchas veces uno de los caminos en los cuales estos grupos se cierran, cuando en vez de eso debería buscarse la negociación. Para eso es necesario buscar intermediarios. Personas que puedan comprender y puedan eh, comulgar de alguna manera en, en el lenguaje, no necesariamente en las ideas, entre un grupo y otro. Es necesario muchas veces buscar intermediarios que nos permitan ayudar a resolver los problemas y los conflictos de los grupos. Otro de los grupos que vamos a tratar el día de hoy es los conflictos relacionales. Generalmente estos están caracterizados por choques de desacuerdos que pueden producirse de cualquier manera, en cualquier situación, en cu de cualquier índole. Puede ser cognitiva, puede ser real, puede ser incluso en una situación que ni siquiera de importancia. Y allí está justamente una de las razones por las cuales tenemos que buscar una comunicación asertiva que sea o que, que permita que ambas partes entiendan y propongan algunas alternativas que puedan ayudar al vivir una vida totalmente de acuerdo y, por supuesto, de bienestar. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es buscar puntos en común, conociendo los, las situaciones conflictivas que pueden darse en nuestra vida cuando nosotros estamos tratando de cumplir nuestro propósito. El propósito de vida siempre va a tener situaciones difíciles. Siempre va a haber bemoles, como decimos comúnmente. Siempre va a haber situaciones en las cuales eh, el, el fluido de, de la comunicación no es necesariamente la mejor. Y es justamente allí donde tenemos que buscar eh, esos, esos, que en esos desacuerdos podamos buscar alguna situación que nos permita acercarnos a las otras personas, porque lo que buscamos no es simplemente eh, desarrollar nuestra frustración y hacer que ésta crezca y contamine a los demás, sino que nos ayude a poder disminuirla y de algún modo poder crecer como personas uno al lado del otro, el grupo al lado del otro grupo, de tal modo que podamos gustar del bienestar que podemos conseguir. Sucede también eh, estos conflictos relacionales entre padres a hijos, esposo a esposa, eh, eh, abuelos y, y, e hijos muchas veces con los nietos. Generalmente estos conflictos relacionales son de diferentes tipos y en cada uno de ellos tenemos que sentarnos a repensar la situación de tal modo que podamos buscar acuerdos, especialmente aquellos que nos ayuden a poder conducirnos de la manera más coherente con las ideas que tiene aquella persona con quien nosotros queremos convivir o desarrollarnos o eh, continuar. Eh, lastimosamente esto tiene que ver mucho con la decisión de cada uno de nosotros. Tiene que ver muchísimo con nuestra percepción de la realidad. Muchas de las personas que vivimos en este mundo no tenemos una percepción, una percepción real de, la, de las situaciones que, que vivimos. Y tal vez eso es una de las razones por las cuales muchos de nosotros entramos en una situación de frustración. Tanto así que la frustración nos lleva al colapso de la, de, de, de la comunicación, de la disponibilidad para poder encontrar puntos de acuerdo. Aquí, sin duda, muchos de nosotros eh, falle o sea, cometemos errores, incluyendo yo mismo. Puedo decir que muchas veces yo mismo me, me encuentro en una situación en la que yo mismo no me doy cuenta qué es lo que está pasando en mi entorno. Y tal vez eso no me permite llevar el anál al análisis suficiente las cosas que, que tengo que resolver, las cosas que tengo que... Eh, tomar en cuenta para poder conducirla de la mejor manera. Y creo que allí está nuestro gran problema. La conciencia siempre va a ser un, una tribuna donde nosotros podemos eh, llevar el, al análisis toda situación que nos aqueja, porque nuestro propósito en la vida no puede detenerse, no puede perderse el tiempo haciendo cosas que no tienen nada de importancia en este mundo. Necesitamos buscar esos puntos que nos ayuden a crecer a desarrollarnos como personas, puntos de acuerdo, puntos que nos permitan entender que estamos en el camino hacia la eternidad y ese camino hacia la eternidad no puede distraerse con situaciones mundanales, con situaciones banales de este mundo. Necesitamos tomar en cuenta las cosas más importantes, principistas, basadas en la palabra de Dios, reveladas en la naturaleza. Y si no nos damos cuenta y si no sabemos que realmente estamos en esa situación, pidámosle a Dios la ayuda necesaria para vivir una vida con propósito. Creo que Él tiene la gran ayuda de su Espíritu, quien nos ayuda a analizar, nos hace ver la realidad en la que vivimos. Si tú eres realmente una persona que requiere, necesita comprender estos conflictos que se suceden dentro y fuera de nosotros y quiere vivir una vida con propósito, busque la ayuda de Dios, quien con su espíritu nos convencerá de justicia, de pecado y de juicio, dice la palabra. Es necesario la orientación del espíritu para conducirnos hacia la verdad, para encontrar el camino de los acuerdos, para poder escuchar con, con voluntad, de tal modo que podamos resolver las situaciones que aparecen en nuestro camino. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está, eh, es misericordioso y justo y siempre quiere ayudar a que cada uno de nosotros podamos entender la vida desde la mirada que él tiene y no desde nuestra frustración y nuestras vicisitudes. Ojalá que esta noche pueda haberte ayudado en alguna cosa referente a los conflictos y especialmente a mí para poder conducirme de la mejor manera, de tal modo que pueda ayudar a otros también a encontrar acuerdos, a buscar puntos en común y no detener del espíritu que nos movió para poder encontrar el por qué, el para qué estamos aquí. Que nuestro propósito de vida no termine en una situación difícil, sino que más bien cada situación que resolvamos pueda ayudarnos a vivir una vida con propósito, con sentido, y que realmente llene nuestros corazones de bienestar y de paz. Que el Señor te bendiga en esta noche. Deseo de todo mi corazón que Él pueda estar contigo y conmigo, y que nos ayude a poder resolver los conflictos que tenemos, tanto relacionales como grupales, y por supuesto todos aquellos que aparecen en nuestra vida y que quieren detener nuestro plan de ejecución de nuestro propósito en la vida. Que el Señor te acompañe esta noche, vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti no porque seamos dignos, sino porque necesitamos de tu ayuda. Nos dirigimos a ti porque sabemos que tú eres un Dios que está dispuesto y con tu misericordia y justicia, de ayudarnos a resolver los conflictos que tenemos para poder cumplir nuestro propósito en la vida. Cada uno de nosotros estamos buscando entender por qué estamos aquí, para qué vinimos a este mundo. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos conducirnos de la mejor manera. Tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Perdona nuestros pecados. Enséñanos a ser personas coherentes con nuestras ideas y nuestras creencias y que podamos desarrollar en nuestra relación contigo lo más importante que es conducirnos al lado de la orientación de tu espíritu para que él nos guíe de la mejor y con el mejor eh, propósito que tenemos para esta vida. Te entregamos nuestro corazón y también este día sábado que sea un día de reposo para todos nosotros en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi querido amigo, por estar esta noche con nosotros y sin duda esperamos haberte poder ayudado y por supuesto, si tú quieres compartir este video, puedes seguirnos en Facebook Live en vivo todos los días a las 7 de la noche y media hora después lo tendremos en nuestro canal de YouTube, Boris Darmon Canal. Si te gustó el video y si te gustó la enseñanza, por supuesto, compártelo con tus amigos. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto en nuestro programa Visión de Futuro. Muy buenas noches.